de agosto, después de cinco meses de haber empezado esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados. Y bueno, queríamos contarles cómo estaba la estación experimental, qué era lo que estábamos haciendo, cómo nos estamos organizando para poder eh, sostener todas las actividades críticas, que son las actividades que sí o sí hay que mm, sostener, por ejemplo, los ensayos de larga duración, todas las líneas de mejoramiento. de los materiales saneados para entregar a los productores otras actividades como la toma de datos meteorológicos que se siguen haciendo durante tres veces por día regar, abrir los invernaderos bueno, todas esas actividades eh, que ustedes pueden ver cómo están hoy en estas imágenes eh, las venimos haciendo con equipos que, equipos que nosotros les llamamos guardias que se tumban para venir a trabajar para poder mantener la distancia de seguridad, higiene y los gremios y eso es lo que nos indica cómo tenemos que estar trabajando en estos días. Hoy por ejemplo nos encuentra haciendo los almacigos batata que es una actividad que requiere más gente, entonces tenemos que tener muchos más cuidados que los que tenemos en el día a día eh, para asegurar que se cumpla con el protocolo que el INTA tiene. El resto del personal está cumpliendo trabajo conectado remoto eh, se siguen sosteniendo todas las actividades de vinculación con el territorio, con las cámaras, con los municipios, eh, con las organizaciones de productores. Y bueno, fueron también años donde avanzamos mucho en convenios de vinculación con empresas y con organizaciones eh, que, bueno, que creemos que son un logro en esta etapa.